Piraña de vientre rojo. Aparentemente agresivos y frenéticos, la piraña de vientre rojo tiene una reputación de ser un depredador voraz de con dientes afilados y un apetito insaciable. Aunque es extremadamente variable en apariencia, la piraña de vientre rojo toma su nombre de la panza roja, característica que es a menudo de un rojo más intenso en los machos, Mientras que el resto del cuerpo es generalmente gris, con escamas moteadas de plata. En ocasiones puede ser de color cremoso marrón en los lados. Manchas negruzcas son a menudo dientes detrás de las blanquias y la aleta anal puede ser negra en la base. Mientras que las aletas pectorales y pélvicas varían del rojo al naranja. La cabeza es de color gris oscuro y por debajo del color rojo-naranja y plateada, los ojos están generalmente moteados de rojo. Biología A pesar de que en ocasiones se presenta como un depredador peligroso e impredecible, la piraña de vientre rojo se alimenta principalmente de peces, insectos e invertebrados acuáticos como moluscos y crustáceos. Igualmente puede alimentarse de pequeños animales terrestres, que encuentre, así como frutas, semillas, algas y plantas acuáticas. Los afilados dientes triangulares se bloquean cuando la boca está cerrada, por lo que es extremadamente eficiente para morder los alimentos y la exposición de su mandíbula, poderosa y el hocico, romo, le dan a este pez la capacidad de atacar y morder con una fuerza notable, tango. Se encuentra ampliamente distribuida por todo el continente sudamericano en los ríos tropicales de agua dulce en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Habita, pero general, se encuentra en ríos de aguas claras y en algunos torrentes y lagos. En ciertas áreas, la piraña de dientes rojos también puede habitar en los bosques inundados como las que se encuentran en toda la Amazonía brasileña. Estado, la piraña de vientre rojo aún no ha sido clasificada por la UICN. Amenazas, esta especie no se considera actualmente en peligro. A pesar de esto, debido a su popularidad como una especie de acuario en algunas partes del mundo, la captura del comercio puede ser un riesgo para la piraña de vientre rojo. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.